Hola, en este video vamos a hablar de la caracterización o tipos de transacciones de los documentos recibidos en el registro de compra Bien. Para eso nos vamos a ir a un documento recibido y vamos a editarlo Y aquí en la esquina superior derecha podemos ver que dice tipo de transacción y yo puedo seleccionar entre cuatro que hay disponibles Compras del giro, compras de supermercado, adquisición de bienes raíces o compras de activo fijo Es importante que ustedes clasifiquen los documentos que reciben en alguna de esas cuatro porque así la propuesta del formulario 29 de impuesto interno va a estar correcta impuesto interno requiere que las clasifiquen de manera correcta ustedes pueden hacer esto mismo en la página de impuesto interno de hecho en general hay que hacerlo ahí pero LibreTe tiene la posibilidad de que si ustedes hacen el cambio acá automáticamente Libretes se la va a informar a impuesto interno cuando ustedes guardan el cambio entonces por ejemplo simplemente habría que comprar el giro y guardar y eso sería todo ¿Ya? Una observación: ah, las tipos de transacciones permiten dos casos más, que son los casos de eh, eh, casos con IVA de uso común. En el caso, por ejemplo, que ustedes tengan eh, ventas con factura afecta y factura exenta, recuerden que tiene que hacer uso de, de ese campo para poder indicar cuánto corresponde al, al uso común. Y los casos de los no recuperables. ¿ya? En cualquiera de los dos casos, si es que acá hay un monto de IVA de uso común o acá abajo hay un código de IVAN no recuperable, se van a colocar los códigos de tipo de transacción, ya sea de uso común o de eh, IVAN no recuperable. Por eso que esos dos códigos no están en este listado, porque se lo van de manera automática. ¿Sí? En realidad eso es todo. Ustedes pueden guardar y eso va a informar a impuesto interno. De todas maneras, obviamente, se recomienda que ustedes revisen el impuesto interno para que eh, estén seguros de que lo, la, los tipos de transacciones se asignaron como corresponden. Además en el libro de compras ustedes pueden entrar a un periodo y acá dentro del periodo podemos descargar los tipos de transacciones que están asignados en el sistema y ese archivo que se descarga tiene el formato que impuesto interno utiliza como entrada, entonces este archivo que nosotros descargamos acá lo vamos a cargar masivamente en impuesto interno para modificar los tipos de transacciones en caso que quisiéramos hacer alguna modificación eviten en lo posible modificar el archivo que está acá a mano, este archivo y después subirlo, porque en el fondo eso va a significar que el librete va a quedar diferente a lo que el impuesto interno. Pero también lo pueden hacer si es que quisieran. No, no está prohibido. Bueno, es el video asociado a las caracterizaciones de las compras o tipo de transacciones. Muchas gracias.